Hablando con Jesús, Podcast. Hola bueno, mis hermanos, regresamos en la gloria de la fe que conquista siempre andré en la gloria, la honra y el poder de nuestro Señor. Hoy tiene un tema maravilloso, un domingo maravilloso que nos pone el Señor. Eh, la obediencia es el lenguaje del amor de Dios. Una vez más, la obediencia es el lenguaje del amor de Dios. Esa obediencia debemos de tener todos los días de nuestras vidas. Sabemos que no somos perfectos, tenemos errores, pero cada día vamos en esa perfección en el nombre poderoso de Jesucristo. Y como siempre tenemos principios, tenemos principios de la obediencia de, de, para el Señor. Y te voy a dar cuatro puntos, cuatro tips, cuatro, cuatro razones por qué debemos ser obedientes a la presencia del Señor. Porque en, en, en, esa, en esa obediencia hay amor, hay tolerancia, ahí comienza a tener la paciencia, comienza a enseñar a realmente... Vamos a comenzar a tener a Jesucristo en nuestras vidas, mis amados que Cristo Nacional la Gloria. Ven aquí en con Jesús porque Cada vez que tenemos esa obediencia, ya con lo que vamos a hacer, va a haber un amor diferente. Vamos a pensar diferente. Y es el Señor que... Este, eh, esos ríos de agua viva lo que quiero decir comienzan a correr en nuestras vidas que el Espíritu Santo va, va, va a ver que hay obediencia una casa limpia, una casa ordenada en el nombre poderoso de Jesucristo y por eso que en esta Hablando con Jesús Podcast el Señor quiere cada día hacernos entender que hemos sido llamados con un propósito y el gran propósito es es el amor, y cuando hay amor, hay obediencia. Y en esa obediencia, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, como nos dice Efesios 4:2, que siempre humildes y amables, y hay pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Y cuando somos pacientes, tolerantes, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, y, y pacientes y humildes, hay esa obediencia en, en Cristo Jesús, y es lo que quiere el Padre. Pero desafortunadamente, no estamos viendo esa obediencia. Y es por eso que el Señor nos trae cada, cada hablando con sus podcast estos mensajes para que realmente entendamos que estamos fallando en algo y que necesitamos arreglarlo. Vamos en ese proceso, claro que sí, como siempre lo digo, y, y es fabuloso que a veces ese, ese papá o esa mamá quien nos hace recordar: tienes que hacer tu tarea, tienes que hacer esto. Porque si lo, si lo están diciendo, nos lo dicen con amor, para que, que no fallemos, para que no perdamos esta clase, que no perdamos esta materia, o, o lo que esté pasando en tu vida, para que realmente cuando tú crezcas, o cuando tengas tus hijos, eh, llegues a ese punto de tener un hogar, sepas realmente lo que te decía tu papá o tu mamá, en el nombre poderoso de Jesucristo. Somos perfectos, no, fallamos, pero que cada día... Lo que estemos pasando nos ayude a entender que, que queremos ser buenas personas en el nombre de Jesucristo. Un primer punto, mis hermanos de Cristo, en la gloria. Antes de comenzar, un saludo para todos aquellos que nos escuchan en estamos en la Gloria Radio. También nos ven por Facebook en YouTube. Un saludo grande y poderoso desde aquí, desde Bogotá, Colombia, dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Y el primer punto de esos principios de la obediencia de Dios es... Es preciso someterse a la autoridad de las palabras de Dios, que hoy en día no se está, está haciendo, nos está sometiendo a, a la autoridad de nuestro amado Señor. Y, y en este mismo punto, este principio, las palabras de Dios son suprema, uh, de, uh, supremas sobremane, de sobremanera, son la orden y el mandamiento más elevados y se les debe obediencia absoluta. Por ejemplo, no vas a matar, no vas a adulterar, no vas a desear la mujer del prójimo, son principios o oh, no vas a tener envidia, no vas a tener como lo decíamos en Efesios eh, 4.2, vas a ser amable, ¿Vas a ser, vas a ser paciente, vas a ser tolerante, humilde y lo vas a hacer con amor en el nombre poderoso de Jesucristo como lo dice Efesios 4.2. Eso es lo que quiere el Señor en cada uno de nosotros en cada uno de nosotros, eh, que realmente, como siempre lo vamos a decir y nunca lo vamos a cansar de repetirlo, como nos dice el Espíritu Santo, que realmente seamos esa luz en el mundo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Saludo para esas personas que nos escuchan en Europa o nos ven en Europa. ¿Por qué lo digo que nos escuchan? Porque también nos escuchan porque se nos en la gloria real, para dar esa gloria y el poder a nuestro amado Padre Celestial. Y es por eso que este, hablando con estos podcasts, el Señor nos está diciendo, Mira, yo te he dejado unas, unas reglas, unos mandamientos para que obedezcas, para que sean obedecidas en el nombre poderoso de Jesucristo y para que tengan a mi Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Pero precisamente comenzando este, este primer principio, el Señor nos lleva a Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Si, si vas a tomar apuntes, bienvenido. Si quieres volver a ver el video, bienvenido, compartirlo, dar las buenas nuevas del reino de los cielos. Y en el Éxodo, capítulo 19, versículo 5, nos dice, Si ahora vosotros prestan oído a mi, a mi voz, escucha esto, Si ahora vosotros prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, será mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Entonces es claro lo que nos dice esta palabra. Si ahora vosotros prestas oído a mi voz, no has prestado oído a la voz del Señor, ¿realmente estás escuchando? ¿Realmente estás, eh, no le estás robando al Señor? ¿No? ¿Ahorita no, estás pensando? No, ya me estás hablando de la frente de, de los diosmos, No. Eh, al punto que yo hablo de eso es cuando que tú eres sincero para lo que necesitas pagar, no le, no, no le robas al Señor, eh, porque lo que yo sé que le estamos cumpliendo a las leyes de los hombres. Necesitamos pagar los impuestos, los pasajes, y si le debes a alguien, a cinco, aunque sea cinco pesos, te lo vas a devolver en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que son mandamientos básicos que nos pone el Señor en el nombre poderoso de su nombre. Y una vez más, si ahora vosotros prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos. Qué maravilloso es que el Señor nos está diciendo que vamos a ser tesoro especial para Él y somos ese tesoro especial. Vemos hoy una generación, vemos un pueblo de Dios que el Señor está golpeando las, pu las puertas de su corazón, que no lo dice en la Biblia, pero vemos que el Señor está golpeando y golpea y golpea eh, esa puertica. Ven, te necesito. Habla por diferentes personas. Pero sabemos que el Señor va a orar en su momento, va a orar en su tiempo. Pero a veces uno humanamente quisiera como que, que ellos ya buscaran al Señor porque estamos en tiempos posteros. Porque realmente ellos también por medio de esas personas se van a, se van a ganar más almas. Entonces cuando esta, estas personas comienzan a obedecer, como dice esta, en Éxodo 19.5, si ahora vosotros prestan oído a mi voz, ¿cuántas veces has prestado oído? A, a la voz del Señor. Y ese prestar oído a la voz del Señor tipifica, mis hermanos, recusados en la gloria, querido oyente, querido televidente, de que eh, realmente estés en ese, en ese tú a tú, en esa comunión con el Señor, en, es, en ese momento privado, en ese momento que tú estás leyendo la palabra en el nombre de Jesucristo, que tú lees de, la gloria y la honra al Señor, no te avergüences del Señor en el nombre poderoso de, de de y es por eso que, mira que en esta semana me pasó algo curioso. Eh, mira que la obediencia, es el, como el título, la obediencia es el lenguaje del amor a Dios. Y cuando tú obedeces, va, va, vas, a, vas a comenzar, el Señor va a comenzar a que esa misericordia, esa gracia se vea reflejada en, en tu rostro, en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte. Y mira que esta semana me pasó, una vez más, perdón la redundancia, me pasó algo curioso que eh, un joven comenzó, yo, normalmente yo hago las preguntas, pero él comenzó a hacerme las preguntas, que si yo era cristiano, que, que hacía, que no sé qué, que no sé cuánto, y yo le respondía a, a las preguntas de aquel joven. Entonces, este, este joven... Eh, eh, en su pasado pasaron cosas que no las voy a compartir con vosotros, pero él, él es gay. Pero yo dije, no, eh, como hay mucha gente, Ay, vas a hablar con esta persona porque es gay, porque no sé qué. No, yo no, no puedo juzgarlo. Más bien necesito ser luz en las tinieblas, sal en el mundo, ganar este joven para Cristo. Ya que él me, me decía que eh, su abuela y su mamá... Eh, son cristianas, pero su abuela todavía sigue en el cristianismo, su mamá se apartó por muchas cosas que no voy a compartir, entonces yo, decí, yo le pregunté a él cuál, cuál fue el motivo que se alejó del cristianismo, entonces él me decía muchas cosas que lo alejaron y vio en un liderazgo que lo hicieron apartar, entonces vemos que hoy en día esa obediencia no se está haciendo, no se le está dando al, al pueblo, no estoy diciendo que todos eh, esa, esa palabra, realmente esa obediencia, y pues tampoco podemos culpar a todos los uh, líderes que están en, en ese púlpito, en ese altar, de que no está haciendo la tarea, sino que a veces el pueblo tampoco quiere entender o escuchar la palabra de Dios, y es por eso que el Señor nos dice en este primer principio de la obediencia, es preciso someterse a la autoridad y de las palabras de Dios, no se quieren, no, no se quieren someter a esa palabra. Eh, y es por eso que el Señor nos dice, si ahora vosotros prestan oído a mi voz, ¿cuánto tiempo les está dedicando el Señor? Sabemos que tenemos vida, sabemos que tenemos eh, muchas responsabilidades, pero el Señor quiere en el nombre poderoso de su nombre hacer la obra que ha hecho con otros, hacerla contigo, en el nombre poderoso de Cristo. Y llegó el momento, iglesia, de que comiences a, a, a obedecer, porque en, en esa obediencia una vez más, va a haber humildad, va a haber eh, tolerancia, va a haber amor, que es que lo, que lo, lo que habla la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, eh, es, habla de un amor, de una misericordia, de una gracia, que de esa gracia que nos está dando el Señor, de esta obediencia, y si comienzas a escuchar esa voz, como lo dice en Éxodo capítulo 9, versículo 5, y cumplen mi, mi pacto, o y, eh, lo que quiere decir aquí el Señor, y cumplen todo lo que yo digo, Será mi, mi, mi tesoro especial. Qué hermoso como nos habla nuestro Padre Celestial en el nombre poderoso Jesucristo. Él te está diciendo, mira, si tú te portas bien, yo te compro ese helado que tanto quieres. Así cuando tu hijo te dice, papá, mamá, yo quiero ese helado, pero te portas bien. Y cuando eh, tu hijo, tu hija se portan bien, eh, tú le compras ese heladito. Y tú ves esa, con, con ese agrado que tú le, te lo compras y se lo das y te sientes bien, ¿cierto? Así es nuestro parecer, ¿viste? Tú te portas bien, Él te va a llevar, como siempre lo hablo, en lo espiritual. Te va a llevar a esos niveles espirituales grandes que tú tanto anhelas, porque lo demás viene por la añadidura. Y, y pasa el tiempo, no sé cuánto llevas en, el, en, el, en los caminos del Señor, pero algo maravilloso que debemos entender, entendernos, amados cristianos, en la gloria que ya comienza a morir ese yo y comienza como uno a pensar en otras cosas, como, como lo dice en Éxodo, prestan oído a mi voz, como que ya quieres escuchar más la, el, esa voz del Señor, esa comunión del Señor que a otras cosas y es por eso que le damos la gloria y la honra a nuestro amado Padre celestial, ser el tesoro especial de él. Para mí lo más especial, para mi hogar, ¿qué tal no tuviéramos a Cristo Jesús en nuestras vidas? Yo no sé qué sería de nuestras vidas, mis hermano, no sé, no sé qué sería, querido, mi querido hermano o hermana de Cristianos en la gloria, no sé qué sería de mi vida, no sé qué sería de tu vida sin Cristo Jesús, ponte a pensar, ponte a pensar qué sería Hoy un día que tú no tuvieras a Cristo en tu vida, que tuvieras, no sé, imagínatelo, únicamente piénsalo por un segundo. No sería la persona que tú eres hoy porque el Señor ha hecho algo maravilloso en tu vida. Porque yo sé que has comenzado a prestar oído a, a la voz del Señor y que tú eres su tesoro especial. Y ese tesoro especial es que cuando tú entras y sales de tu casa él te protege. En lo natural no lo ves. Pero en lo espiritual, oh, Él está mandando a sus ángeles para que te protejan en el nombre poderoso de Jesucristo. Este es un principio grande y maravilloso que nos dice el Señor. Un principio de obediencia a Dios. Un principio, como lo dice el título de, esta, de este domingo, de, hablando con sus podcasts, la obediencia es el lenguaje del amor a Dios. Que nos cuesta demasiado. Hay muchas cosas que son realmente... Obvias que no debemos hacer, pero los seres humanos somos, uy, cabezaduras. Realmente tenemos que estreñarnos con esa pared, como que ya también lo estaba hablando con otra persona. ¿Por qué tenemos que estreñarnos con esa pared para poder entender que no debemos hacer eso? Y también estaba hablando con una joven y ella me decía, eh, tengo 22 años. Yo, yo no entiendo por qué tengo el volverme para entender esto desafortunadamente los seres humanos no somos buenos, yo le decía correcto, eh, a pesar que vemos de pronto el problema, lo vimos por otra persona, pero queremos también pasar por ese problema para poder entenderlo, desafortunadamente somos sus sí. hijos, pero no, el Señor, su misericordia y, y su gracia nos están haciendo entender que realmente el Señor quiere hacer ese gran propósito con cada uno de nosotros y es por eso que el Levítico Capítulo 22, versículo 31, una vez más, Levítico, capítulo 22, versículo 31, nos dice, Cumplan mis mandamientos, pócalos en práctica, yo soy el Señor. El Señor nos sigue repitiendo y nos sigue, y nos sigue diciendo, cumplan mis mandamientos. Cumplir unos mandamientos que el Señor nos ha dado, nos ha encomendado. Pero realmente no damos esa ofrenda al Señor, esa ofrenda de cumplir sus mandamientos. Vemos muchos Abeles, muchos Caínes, vemos muchos caínas que realmente ven a esos Abeles que están cumpliendo el mandamiento y les, y les da rabia, les da envidia y tienen que matarlos. Cuando los matan, eh, el señor, eh, esos Caínes, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Ahí sí no sabe. Todo lo que tú decías, las malas palabras y todo eso, pero hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, eh, precisamente con mi esposa hablábamos. Eh, en estos días que la palabra tiene poder. Entonces hay que tener mucho cuidado en el nombre poderoso de Jesucristo. No hurtarás un mandamiento que nos dice el Señor en el Éxodo capítulo 20, eh, que nos habla de los diez mandamientos. No hablarás contra tu prójimo o falto testimonio. Son cosas que el Señor está diciendo y algo muy importante, que debemos honrar a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Dios, el Señor tu Dios, te da. Entonces, mis hermanos de cristianos en la gloria son cosas que el Señor realmente nos está haciendo un llamado, realmente está diciendo, pueblo, obedezcan, mire, me obedecen, el resto yo te usaré, yo voy a hacerlo sobrenatural contigo. Como lo ha he hecho conmigo, lo ha he hecho con mi hogar, eh, claro que necesitamos pasar momentos altos y bajos, claro que sí. Si tú no pasas por eso, es como... Cuando estás moldeando o estás fabricando una vasija de barro, y estás en ese proceso, y a veces sale una grieta, ¡ay! Tienes que volverte mojar, echarle agüita y comenzar ese proceso ahí para que quede bien. Y ya cuando lo pongas en ese horno y comience a, como a hacer compact, es, es, es, eh, se, se compacto, se vuelva compacto esa greda o el mate, eh, ese material que estás haciendo esa vasija, sea fuerte, duro. En el nombre poderoso de Jesús, o cuando, o cuando uno vea los videos de como cuando construyen una vasija de vidrio. Hay un proceso ahí, mis hermanos, en la gloria. Entonces, mis hermanos, ese es un principio grande que nos dice el Señor, que debemos cumplir los mandamientos y debemos de ponerlo en práctica. Entonces, mis hermanos en la gloria, principios que realmente el Señor dice en sus mandamientos que no tendrás viejos, uh, dioses ajenos delante de mí. Si la gente realmente, una vez más, y lo hemos dicho en todas casi todas las emisiones, si escruñan la palabra, realmente entenderían que Dios es un, es un Dios celoso, porque tú eres ese hijo, esa hija especial para para Él. Tan especial es que dio a su hijo. Entonces, en esa obediencia digo, voy a dar a mi hijo porque no están obedeciendo y por Él van a ser, ser salud muchos, le dice el Señor. ¿Tú darías a tu hijo, tú darías a tu hija? Uh, uno humanamente dice no. ¿Que hicieran lo mismo que Jesús? No. Yo creo que ninguno. Ninguno lo haría. Pero Dios por su amor lo hizo. Él nos amó primero. Él nos escogió. Entonces, mis hermanos de Cristianos en la gloria, eso es un punto muy importante. Y otro principio, otro punto de la obediencia a Dios, es, es preciso someterse a la autoridad de Cristo y aceptar y someterse a todas sus palabras y obras si se ha uh, de afirmar que Cristo es la verdad, la, la, el camino y la vida tú reconoces que el a Jesucristo como tu Señor y que Él es el camino, la verdad y la vida, ya comienzas con ese proceso, comienzas con, con ese proceso de, de obediencia, que lo bueno, que lo malo, y cuando reconoces a Cristo como tu, como tu Señor, ya comienza a esa casa que de pronto estaba desorganizada, esa, esa casa que estaba de pronto llena de cosas que no deberían estar ahí, eh, y comienzas a a reconocer y a dejar que el Señor, que el Espíritu Santo comienza a orar en ese cuerpo, en ese templo, todo va a ser diferente, te lo digo porque me ha pasado a mí, llevo mucho, yo ya llevo mi tiempo en el cristianismo, aproximadamente creo que unos 15 o 16 años, eh, un proceso largo, pero al comienzo como que, todo como que se veía tan diferente, pero hoy se ve hermoso, algunas personas son más rápidas, otras no, unos tuvimos que tocar cuando, otras no, todo proceso es diferente, todo el que quiere más se le, se le pide más en el nombre poderoso de Jesucristo, y es por eso que el Señor en el nombre poderoso de su nombre nos está diciendo, es preciso someterse a la autoridad de Cristo y aceptar y someterse a todas sus palabras y obras. Se ha de afirmar que Cristo es la verdad, el camino y la vida. Él, él es el camino, la verdad y la vida. No hay nada más. No es un cura, no es un pastor, no es un evangelista. Ellos son, una vez más, y lo hemos hablado, el buen pastor es Cristo Jesús, el justo. Él es el, él es el camino, la verdad y la vida todo lo que pidamos al Padre se lo, pedir, se lo hemos de pedir al Hijo, y cuando se lo pedimos al Hijo él va a, él va a hablar con, el papá, con nuestro Papá, con nuestro Aba Padre, con nuestro Papito lindo, y, y va a decir Aba Padre mira, él es diferente, él se está, ella se está dejando, él se está dejando transformar y, y estamos haciendo la buena obra, una vez más. Nosotros ponemos la semilla y el Señor recoge esta cosecha. Es lo maravilloso que es andar en los caminos del Señor. Es, es hermoso, es maravilloso. Y yo, yo te digo que nunca me voy a arrepentir de haber conocido de Cristo Jesús. Eh, es, es lo más hermoso que le puede pesar a un ser humano, mis hermanos en la gloria. Y es por eso que el Señor cada día quiere que nosotros nos llenemos de su presencia. Nos queremos que, que realmente lo reconozcamos y no nos avergoncemos de él en el nombre poderoso de Jesucristo. Santo eres, poderoso eres, Señor. Eh, nuestras almas te lavan, te glorifican. Y una vez más, Marcos, Marcos 4:20, nosotros ponemos esa semilla y el Señor hace la cosecha. Esa parte de esa obediencia de que eh, ir a ser discípulos y ese ir a ser discípulos es ganarnos a nuestra familia, a nuestros vecinos, a, a esa persona en tu trabajo, no diciéndole que se va al infierno, sino siendo sabios, pidiendo esa eh, inteligencia, esa sabiduría, ese conocimiento como lo dicen en, en el capítulo 1 de Daniel. siendo sabios cuando Daniel le, el nauconozador na, lo hemos hablado en otras, en otras emisiones, cuando le pidió que le diera el discernimiento de, de ese sueño, entonces el Señor le dio ese entendimiento, esa sabiduría para poder discernir el sueño, porque no fue Daniel, fue el Señor, y, y es lo que quiere el Señor con cada uno de vosotros, que obedezca y al momento de obedecer, te lo digo, el Señor te va a recompensar en público, no te va a dejar avergonzado. A veces dudamos, mis hermanos, dudamos, pero sabemos que tenemos ese Dios de poder. Debemos de dejar de esa duda en el nombre poderoso de Jesucristo. En este momento pedimos que toda duda, todo, eh, toda confusión, todo temor se va en el nombre de Jesús. Todo ese temor de pronto que tenemos a veces se va en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que cada día debemos de confiar, confiar más en Dios. Porque Él dice, yo he vencido al mundo. Y si Él dijo que yo he vencido al mundo, es porque Él lo hizo. Debemos confiar en Él, en el nombre poderoso de Jesucristo. Démosle la gloria y la honra de nuestro amado Padre Celestial. Y por eso que eh, también te quiero llevar a... Uh, un proverbio, el capítulo 10, versículo 17, yo sé que tú estás tomando apuntes y si no estás tomando apuntes, eh, queda, eh, puedes volver a ver este video, compartirlo, darles buenas nuevas de reino en los cielos, y aquellos que nos están escuchando pueden ver también estos videos por Facebook o por YouTube, y estamos trabajando también para pasar estos videos y eh, ponernos eh, el link o el video en nuestra página de internet para darle la gloria y la honra al Señor. Un proveedor maravilloso que nos habla el Señor en este, hablando con Jesús que nos dice: el que guarda la disciplina está en el camino de la vida, pero el que descuida la uh, reprensión hace errar. Te lo repito. El que guarda la disciplina está en el camino de la vida. Tú obedeces, estás en esa disciplina, estás en el camino de la vida. Pero el que descuida la reprensión haz de es aquel padre o aquella madre si no reprende a su hijo realmente comienza a desviarse y desafortunadamente hoy en día hasta los propios gobiernos hoy en día no dejan hacer a de los padres de padres y, pero bueno le pedimos al Señor que eh, aquellos que somos padres nos dé sabiduría para que podamos Seres sus buenos padres en el nombre poderoso de Jesucristo. Eh, no somos perfectos, pero cada día queremos dejar ese legado que no hicimos mucho, pero el papá de papás, nuestro amado rey, cuidó cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesucristo. Y ese es el tercer, el segundo punto. Una vez más, el proceso es someterse a la autoridad de Cristo y aceptar y someterse a todas sus palabras y obras, mis hermanos. Qué maravilloso que eh, nos escuchan, nos ven y dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor en el nombre de Poderoso Jesucristo. Otro punto muy importante que nos habla el Señor en Mateo capítulo 7 versículo 21 que nos dice No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si tú desobedeces y dices Señor, Señor, que no sé qué, que no sé cuánto, Tú le puedes mentir a un hombre, pero tú no le, puede, eh, no le puedes mentir al Señor. El Señor tiene, como, como yo lo digo, cámaras de seguridad 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Está bien, porque el Señor es perfecto. El Señor a nada nada se le puede criticar. Este sol, esta lluvia, este viento, es para justos e injustos. Entonces, mis hermanos, que tú en la gloria. El Señor no se le escapa nada. Tú le puedes mentir a un hombre. Y puedes decir sí, que no sé qué, o, o puedes decir, sí, yo estoy ayudando, estoy haciendo obras y no sé cuánto, pero en la casa eres uno, en la casa eres otro, y donde es, y, en el, eh, y en el trabajo eres otro. Entonces, mis hermanos, la obediencia es muy importante. Muy importante en nuestras vidas, que cada día el Señor eh, nos ayude en el nombre poderoso de Jesucristo. Y por eso, aquellos que están comenzando, eh, están tomando esa, leche, esa, leche, esa lechecita y el Señor está ayudando que a procesar en el nombre poderoso de su nombre, a que entiendas que el único que tú necesitas defender es de, de Cristo Jesús del Salvador, del Mesías. Él es el único en el nombre poderoso de Jesucristo. Nosotros únicamente somos esos vasos, esos instrumentos que damos la buena nueva terreno Reino los Cielos y le damos la gloria y la honra a nuestro Madre Padre Celestial, a aquellos que ha escogido para la buena nueva terreno Reino los Cielos, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, a esos, a esos maestros, a esos evangelistas, a esos apóstoles, a esos pastores en el nombre poderoso de Jesucristo y a los que me faltan saludos también a los hermanos a las hermanas también que con su, con su buen testimonio eh, realmente yo creo que un y lo he aprendido que realmente un ministerio se conoce es en la casa como eres en la casa vas a ser el todo lado como dice aquí hay un dicho colombiano que dice que uh, ese hombre, como trató, como trató a su mamá, va a tratar a su esposo. Entonces, aquel hombre o aquella mujer, como se, como se comporta en la casa, si es con ese oro o con esa obra de Dios, va a hacer lo mismo con los demás. Van a haber fallas, van a haber momentos de crisis, como yo digo, como esta etapa económica, altas y bajas, altas y bajas. Pero en esos momentos bajos se están aprendiendo muchas cosas. Se está madurando en lo espiritual. Y va a llegar a un punto que ya no se va a tomar esa leche, sino se va a comenzar a tomar este ese alimento sólido en el nombre del Jesucristo. ¿no? Queremos darle la gloria y la honra y el poder a nuestro Señor. Dale esa gloria y esa honra. Él es maravilloso. Entonces no todo el que diga Señor y Señor, como dice Mateo 7.21, eh, eh, y que no ve la voluntad del Señor, el Señor eh, significa que está, está siendo obediente en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, si tú haces eh, la voluntad del Señor, te lo digo. No busques a Dios por un interés, sino busca al Señor porque realmente te nace de corazón y porque realmente quieres tener una vida eterna en el nombre poderoso de Cristo. Ya conociendo al Señor, tú sabes que es lo bueno y que es lo malo y qué debes hacer y qué no debes hacer qué debes decir, qué no debes decir qué debes escuchar, qué no debes escuchar entonces, si estás en una crisis si estás, necesitas una, una respuesta ya sabemos que debemos de hacer doblar rodilla y pedirle al Señor que nos dé la orientación y que nos ayude en esta tormenta en esa decisión o que nos dé una respuesta a esas preguntas que estamos que, que necesitamos. Y como lo dije don, en, también en otra misión, en esa obediencia siempre debemos escuchar la voz de ¿quién? Del Señor. ¿Por qué? Porque escuchar esas voces ajenas y que no están en comunión con el Señor. Ay Dios mío. Eso es, hay hay sitios, yo te digo, es cosa grave. No pises... Eh, no pises como se llaman lugares que no debes de pisar entrar a lugares que no debes de pisar porque precisamente estamos eh, eh, en, un, en una fe que conquista hablábamos de que eh, en, en el, el primer en el primer primera Samuel capítulo 13 nos habla que Samuel no recibió lo que debía recibir y su familia, ¿por qué?, no obedecieron, entonces hay que tener cuidado con eso, mis hermanos, la obediencia es muy importante, porque al momento que tú no obedezcas y no como dice el segundo principio, es preciso someterse a la autoridad de Cristo y aceptar y someterse a, los, a todas sus palabras, todas sus horas, al momento que tú no hagas eso, ¿qué va a pasar? va a haber buena gloria, no hay humildad, vas a ser, ser pedante y te vas a creer que tú haces la obra. Y como yo lo compartía con un siervo del Señor, toda decisión, toda cosa que tú hagas y que el Señor ya te lo dijo, y yo lo digo, yo te lo dije, hay una consecuencia. Y esa consecuencia después no te vayas a quejar, porque tú tomaste la decisión, no consultaste con el Padre, no consultaste con el Hijo y con el Espíritu Santo. A veces nos llegan más a las emociones como a mi esposa. No vivamos de emociones. Y esa vez ella me dice lo mismo. Mira, tú mismo me lo dices, no vivamos de emociones. Y sí, nos vemos de vivir de emociones. Porque esas emociones a veces nos llevan a cosas que no le que no agradan al Señor. Y es por eso que cada día... Ah, tenemos que llenarnos más de esa presencia. Qué rico. Qué rico de llenarnos la presencia del Señor. Y siempre dándole la gloria, y la obra y el poder a nuestro amado Rey. Señor, eres hermoso, maravilloso, Señor. Y, y está viendo con Jesús, pues, cada día me emociono porque el Señor cada día nos enseña. En los jueves nos enseña a través de esas clases virtuales, el afecto que conquista, nos da mensajes maravillosos. En aquí, hablando con Jesús, no únicamente damos, damos las buenas nuevas terrenos, cielos. Una vez en, una vez en cuando el Señor nos trae. Eh, en esa obediencia que el Señor nos pide, que a veces nos envía personas para hacerles podcast, hacerles una entrevista, mira, estamos obedeciendo, obedecemos al Señor, qué debemos hacer eh, en esta misión, qué debemos hablar, y como lo he compartido, hay muchas palabras que el Señor me las da, me las ha dado hace mucho tiempo, y no llega, en ese momento que me las da, me dice, no, tienes que esperar hasta cuando yo te diga que necesitas dar esa palabra, y esa es la obediencia que debemos al Señor. Y algo muy importante es que al templo donde tú vayas, a la iglesia donde tú vayas, debes de ser sumisos también. Recibir, eh, ser sumisos con, con ese liderazgo. Porque el Señor también está mirando si tú eres sumiso con ese liderazgo. Son obras, claro que sí. Pero son instrumentos que el Señor quiere ver. Si tú eres sumiso con un hombre, a ver cómo vas a actuar. Si, te, eh, si eres obediente, te si estás sirviendo en esa obra. Gloria a Dios. y si te ponen a correr las sillas, gloria a Dios. Si te ponen en la puerta, yo creo que el puesto más importante en una iglesia, en un templo cristiano, es estar en la puerta. Tú miras, ¿por qué? Es porque tú eres la primera cara. Es, una, es como en una empresa. Tú eres la, la imagen de esa empresa, perdón, como lo compare, a, tú eres la imagen del de reino de los cielos. Esa cara de felicidad, esa cara a pesar que de pronto tienes una dificultad, pero tú sabes que estás siendo fortalecido en Cristo Jesús y que tú eres ese gran embajador. Y en la última persona que sale, eh, cuando las personas salen de ese templo o de esa iglesia, eres tú. Mm, eh, yo creo que es el que está en la puerta tiene un cargo muy importante. Muy importante. Todos los... los, los, los eh, los cargos que se ponen en el templo, en la iglesia, son importantes tuyo para mí, para mí, para este siervo de Dios, el, el de la puerta. Porque tú eres la última, tú eres la primera persona y la última persona que las personas van a ver y te van a llevar, wow, mira que como, como, como llegué y alguien me, me, me recibió con ese amor y cuando se fue, hizo lo mismo. Y recibí esa palabra del Señor por medio de ese instrumento, de ese siervo del Señor, pero la última persona sentí que eh, de pronto tuvo esa, esa, tiene problemas, pero hay una obediencia que él que lo hace llenar de esa misericordia, de esa gracia, y, y me transmite, y, y comienzo mi semana, y comienzo, y comienzo a mirar ese, si, él, si Él tiene la capacidad de, de recibirme con eso y despedirme con esa, con esa bendición, yo también tendré la capacidad, porque él está siguiendo una vez más la autoridad de Cristo y acepta y se somete a todas sus palabras y sus obras. Él en el nombre poderoso de Jesucristo. Hermoso eres, maravilloso eres Señor, porque en Mateo, en el mismo Mateo, capítulo 7, versículo 24, nos dice: A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¡Wow! Esto es cuando, yo no sé si tú eres obediente o desobediente, pero tú estás, eh, tú estás um, construyendo tu casa uh, o edificando tu casa sobre la roca o sobre la arena. Recuerda que cuando tú construyes esa obediencia sobre la roca, que es Cristo Jesús, Va a haber una obediencia. van a haber tormentas pero esa casa se te va a tener firme porque hay un fundamento que ha escrito Jesús en tu vida y pueden pasar tormentas, rayos, lo que sea, pero Él no te va a dejar en vergüenza. Pero cuando quieras ir con el otro, ese, el, que, el que quiso uh, ser mejor que Dios, ese el de minúscula, ¿no? eh, como le llaman, el demonio Satanás, como, le llamen, como tú lo llames, eh, va a venir la primera tormenta y se va a sacar. Esos son los afanes, esos son la falta de humildad, no toleras a nadie, no hay amor en tu vida, pero una vez más, como lo dice Mateo 7.24, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre que, prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando tú tienes amor, hay obediencia y comienzas a edificar esa casa eh, espiritual, de amor, de obediencia, de tolerancia, en el nombre, de humildad en el nombre de Cristo. Eres hermoso, maravilloso Señor, nuestras almas te lavan glorifican para el celestial y por eso Colosenses 3:12 también nos dice, por lo tanto, como, uh, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Esa obediencia nos, nos, nos trae todo eso. Y lo que nos enseñó el ejemplo de ejemplos que es Cristo Jesús, que era paciente hasta llegar a un punto de decir, hasta cuánto debo estar con vosotros porque ya el Señor repetía, repetía y no querían entender pero el Señor sabía que lo buscaban únicamente para qué, para que le diera de comer y ya cuando terminaba la comida, chao y hoy vemos que no hay obediencia el Señor está triste el Señor quiere llevarse a todos pero si Él viniera hoy Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Pero el Señor quiere es que realmente tú estés en ese pueblo escogido. En el nombre poderoso de Jesucristo, por eso hay que seguir dolando rodillas, or, orar por, por tu enemigo, por tu uh, enemiga, por el vecino que de pronto está en, en las drogas, en el alcohol, lo que sea. Aquellos, per, aquellos vecinos que realmente critican de Dios, yo sé, tengo la convicción, tengo la fe que ellos van a, van a llegar a, a, a los cristos. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús, podcast.